Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 115 Es grande este edificio Si sí. ¿sabes? O si no sigo sí, pregunto por otro lado Yo sé, yo sé Vos tenés que hacer una pregunta acá Me tenés que preguntar a mí poco acá andan Acá están corriendo la zanahoria de otro Están um, a mí Bueno, la oficina 115 Ah quién me mueve la cinta scotch nomás mira. no sé quién me usa la cinta coach quién me usa la cinta coche? <risa>